Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan cada sábado a través del programa Tu Encuentro con Dios, que es un gusto poder compartir cada sábado por la mañana la palabra de Dios. Más aún en días difíciles como los días de ahora, donde la salud, donde muchos amigos, familiares, conciudadanos, están pasando momentos muy difíciles. Muchos de ellos han muerto a causa de la pandemia. Algunos con otras enfermedades. Algunos están pasando momentos muy difíciles en los hospitales, en sus hogares. La economía está disminuida. Los trabajos escasean. Hay sentimientos de incertidumbre, desesperanza en la mente y el corazón de muchas personas. Mientras vivamos en este mundo, viviremos en esclavitud. Viviremos esclavos de las circunstancias, de aquel camino triste que tomaron nuestros primeros padres, desobedeciendo a Dios. Cuando ellos desconocieron a Dios como Dios y quisieron ser como Dios, tal como la tentación en el Edén les proponía. Adán y Eva nunca se dieron cuenta o nunca pensaron en las consecuencias de su decisión. Nunca pudieron ver lo que Dios les había mostrado de manera fehaciente clara, precisa, de que si ellos caían en el pecado, ellos traerían a su descendencia tristeza y dolor. Hoy, más de seis mil años después de la existencia de esta tierra, vivimos momentos muy angustiosos, vivimos momentos muy difíciles aunque tenemos todavía la posibilidad de poder utilizar las redes, los medios de difusión social masiva para poder predicar la palabra de Dios, también debemos reconocer que muchas de nuestras libertades están limitadas. No podemos salir, no podemos viajar, no podemos hacer muchas cosas si no es por alguna Obligación o prohibición externa, política, gubernamental, de las leyes que han creado los hombres para poder establecer ciertos comportamientos, también puede ser un sistema de limitación el vivir en circunstancias donde el pecado ha tomado control de la vida y la salud de las personas. Esta mañana conversaba con una persona que no podía ir a cumplir sus derechos civiles porque tenía temor de ser contagiado con la pandemia o con la enfermedad del COVID. Muchas personas ya no se relacionan con otras, ya no se visitan. Vivimos esclavos de las circunstancias. Y parece que la liberación no llega. Parece que la libertad que todos queremos mientras vivimos no podemos hacerlo de la manera como queremos. No está a nuestra disposición tomarlo o dejarlo. Las circunstancias nos han llevado a tener que estar sometidos en nuestra casa y comunicarnos a distancia. La esclavitud en este mundo continuará, cada vez con mayores limitaciones. Lamento decirles, pero así será este mundo. Cada vez la particularidad, la individualidad y la capacidad de decisión estará mediada por condicionamientos externos. Cada vez vamos a tener mayor control. Y ese control estará sujeto a las leyes o caprichos de los gobernantes de turno, de los que controlan la vida social del ser humano. En algunos países no hay libertad de pensamiento, de conciencia, no hay libertad de religión. Si tú eliges ser parte de otro grupo religioso como el cristianismo, se limitan tus libertades y hasta puedes merecer la muerte. Aquí, en Latinoamérica, en el Perú, no sufrimos de eso. Pero hay una esclavitud que todos nosotros conocemos. Y que muchas veces no somos conscientes de ellas. Y esa esclavitud está sujeta a una cultura negativa de prejuicios que hemos ido construyendo a través del tiempo. Circunstancias que nosotros hemos adoptado o experiencias que han ido determinando en nosotros un tipo de orientación, de pensamiento negativo, pesimista, lleno de odio, que lo hemos aprendido de generación en generación, y de los cuales muchas veces, a pesar de que nos damos cuenta, no hemos podido salir. Y digo hemos porque quiero incluirme, entre todos aquellos que luchan o que quizás que ni ya, ya ni luchan porque no se dan cuenta que viven en la esclavitud de sus propios prejuicios uno de ellos es el prejuicio religioso el divisionismo el pensamiento diferenciado el sectarismo ha conducido a las personas no solamente a elegir y a sectarizarse en un grupo religioso, sino también en su forma de pensar. Y eso ha dividido a los cristianos, a los islámicos, a los budistas, a todos los que formamos parte de este planeta. El pensamiento religioso se ha convertido en una manera de Dividir a las familias, delimitar libertades, delimitar pensamientos. Recuerdo alguna vez en, el, en la ciudad del Cusco, una señora me decía, me encanta la doctrina que usted, que usted me enseña, pero no puedo dejar mi religión. La esclavitud de pensamiento se logra con el dominio de aquel paradigma que dice... Tú naciste en esta religión y tienes que morir en ella. ¿Y dónde está la capacidad de análisis? ¿Dónde está la capacidad de pensar? ¿A quién se sujeta mi pensamiento si tan solamente es una enseñanza que yo debo adoptar en la medida en que yo haya hecho el análisis adecuado para poder decir esto creo y esto no? Los prejuicios familiares. Los prejuicios familiares fueron producto de aquellas pugnas que generalmente suceden entre hermanos. Aquellos que dicen, no, fulano y sultano no quieren a mi mamá o no quieren a mi papá, a pesar de que son familia. Cuando tuvimos una necesidad no nos ayudaron. Nos formamos un prejuicio y nos volvemos esclavos de eso. Y vivimos atados a esas costumbres y a, esas, a esos paradigmas de tal modo que nuestra vida entra en un callejón de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Quizás los dos que he presentado están en el mundo del relacionamiento. Pero hay una esclavitud, es esclavitud que uno mismo ha tomado como alternativa. No querer ser como los demás. Yo no soy como los demás. Y es verdad, los seres humanos no somos igual que los demás. Pero el ser diferente a los demás no debe movernos a nosotros a separarnos de la gente. Muchas de las cosas que nos separan no necesariamente están en la diferencia de ellos con nosotros, sino en los paradigmas negativos que nos hemos hecho de los demás. Y en eso, la influencia no solamente es del acto personal de decidir, querer tener esos paradigmas, sino que nos hemos dejado influenciar por las costumbres, las noticias y la forma de pensar de la comunidad en la que nosotros nos desarrollamos. Cuando yo era niño, mis padres me enseñaron a vivir bajo un reglamento y práctica de familia, pero con mucha libertad de decisión. Tenían mucha cautela para prohibir algo que no fuera razonable de través del tiempo, fueron enseñándonos a abrir nuestros ojos al mundo que nos rodea. Tú no eres como ellos, pero ellos son tus amigos. Ellos son diferente a ti y tú eres diferente a ellos. Pero tú y ellos conviven en una misma comunidad, se sirven mutuamente se ayudan mutuamente, se influencian mutuamente. Puede haber diferencias de opinión, pero no puede permitir que esas diferencias de opinión se conviertan en tropiezos para las cosas que tú quieres lograr. Y este común denominador de pensamiento un poco retrógrado de algunos de decir que no me dejaron cuando era niño no me amaron, cuando era niño no me dieron cariño, nos convierten en esclavos de paradigmas que nosotros mismos, ya de adultos, tomamos como parte de nuestras excusas para no hacer y lograr muchas cosas. Esos paradigmas adaptados y adoptados por nosotros mismos para poder justificar nuestra letarguía o nuestra falta de sentido común, nos ha convertido en personas separadas, limitadas del mundo que nos rodea. Estaba leyendo esta mañana acerca de la experiencia de Israel en Egipto ellos habían pasado muchos años en esclavitud y cuando digo muchos años no me refiero a años de ellos o de la persona que, de, por, por así decir por así referirme a una de ellas no sino que la esclavitud de ellos no solamente había sido por años sino por generaciones. Es como que tu bisabuelo fue esclavo, se murió, tu abuelo fue esclavo, se murió, tu papá fue esclavo y tu mamá se murieron, y ahora tú sigues siendo esclavo. Y quizás una quinta generación o una sexta generación. La esclavitud estaba enraizada en la mente de estas personas. Y era difícil poder hacerles entender de que había una oportunidad de libertad. Sus corazones estaban adoloridos emocionalmente. Sus mentes estaban entenebrecidas, debilitadas. Porque lo único que miraban hacia el futuro era simplemente la continuidad de una esclavitud sin fin. Yo me imagino la mente de aquellos padres que cada mañana tenían que salir y pisar el barro, tallar las piedras, servir o hacer de servidumbre en los palacios, en los lugares donde sus dominadores, diré así, los tenían sometidos. No tenía la libertad de poder decir a su hija, cásate con fulano, o con mengano, para que seas feliz. Los matrimonios o las uniones familiares estaban mediadas para poder mantener a un hombre que tenía que salir todos los días a trabajar. Pero a trabajar no con libertad, por un pago justo, sino a trabajar porque la esclavitud lo tenía sometido. me hace recordar aquellos que ya en nuestros siglos pasados, 16, 17, 18, cuando la esclavitud también se había convertido en una forma de supervivencia de los que tenían el poder y el dominio, declararon libertad a las minorías. Hoy se toma ese paradigma para decir que nadie me puede dominar y como que nos hemos ido al otro lado para pensar de que tenemos que rebelarnos contra aquello o aquellos que quieren dominar. Y sí es cierto. Muchos que han tomado el poder han elegido someter a sus pueblos al dominio. Y los han puesto en condiciones realmente paupérrimas. Indeseables. La condición de Israel en Egipto no era menor, era una condición realmente triste. Habían perdido las esperanzas de la libertad. Pero Dios, que es un Dios maravilloso, que conoce sus planes para con su pueblo, para con nosotros, Siempre ha tenido un mensaje de esperanza. En cierta ocasión, los hijos de los esclavos estaban creciendo cada vez más. La población de los esclavos eran mayores cada vez más. Y los dominantes no eran en gran número como para poder en algún momento quizás mantener ese dominio el rey mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Con el fin de diezmar al pueblo esclavo. La historia dice que una mujer escondió a un niño en el río, en una canasta, calafateada, al cuidado de su hermana Y la princesa, la hija del rey, encontró a aquel niño y la adoptó. Y le puso por nombre Moisés. Este niño, ella no lo podía criar porque no, no había sido nunca madre. Así que buscó una mamá sustituta. Y por la gracia de Dios... Este niño fue a la casa de sus padres bajo el cuidado de su madre y bajo la condición libre de vivir de la princesa, la hija del rey. A los 12 años este niño fue llevado al palacio por la satisfacción de esa madre de haber trabajado los 12 años de sus prim primeros años de su hijo y entregar en manos de la princesa un niño ya educado, ya con el pensamiento de libertad, ya con el pensamiento de ser un grande. No con esos paradigmas de que tú no puedes, que eres un burro, que no entiendes, que muchas veces los padres ponemos en nuestros hijos. No con esos limitantes que muchas veces nosotros no tomamos los tomamos como si fueran nuestras órdenes, como si fuera nuestra disciplina para disque formar a nuestros hijos de la mejor manera. No, ella pensó y dijo, yo tengo solo 12 años. Soy esclava, pero tengo 12 años de libertad para abrir los ojos a este niño. Para hacerle conocer la condición de su pueblo para mostrarle las promesas de Dios, para enseñarle la libertad en medio de esta esclavitud que nunca termina. Este niño al vivir en el palacio, seguramente como niño le gustó las comodidades, la buena comida. Le encantó el aprender otros idiomas. Le encantó aprender cómo se hacen las guerras, porque él era el futuro, el futuro rey. La libertad de su corazón, noble, inducido por su madre, esclava, nunca se perdió de su corazón. Guardó con beneplácito y con alegría las enseñanzas de amor, de identidad, de servicio que su madre le había enseñado. Pasaron los años, experiencias pasadas, cuando él tuvo que ver a uno de sus hermanos siendo golpeado por un egipcio, su corazón noble lo identificó con la libertad de su pueblo. Yo creo que quizás Moisés, un hombre preparado para la guerra, no quiso matar al egipcio. Pero sus ansias de libertad motivaron su corazón y fortificaron su brazo y mató al egipcio. Porque el maltrato y el dolor de ese hombre. Era también el suyo. Yo no sé qué es lo que te mueve a ti. A sentir compasión por las personas. Yo no sé qué es lo que te mueve a ti a defender la libertad. Yo no sé pero lo que me mueve a mí es lo que aprendí de niño, que somos libres para pensar y elegir, y que nada ni nadie debe poner sus pies sobre nuestras cabezas para prohibirnos pensar y actuar con libertad. El corazón de Moisés lo movió a hacer lo que hizo y sabiendo que merecía la muerte, aunque era el hijo del rey, escapó de aquel lugar porque en su corazón noble había algo más allá de beneficios terrenales. Él tendría todas las mujeres, todas las riquezas, todos los reinos, tendría todos los privilegios, todos los esclavos, todos los siervos que él querría. A todo eso se negó y se fue a pastar ovejas. Y después de un tiempo, cuando se había olvidado de la grandeza de las cosas de este mundo, Dios se presentó y le dijo a Moisés, es hora de ir a liberar a tu pueblo. Y Moisés obedeció tomó a su esposa un asno. Por la orden de Dios que le dijo que todos los que querían matarlo en Egipto ya habían muerto, Dios le dice ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto.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 la tiranía, el deseo del dominio sobre nuestros hermanos, el control de las vidas, quitándoles la libertad, es la destrucción de tu propia familia. No quedará impune delante de Dios aquel que tome las armas para dominar a sus hermanos. No quedará sin culpa aquel que tome el poder para quitar la libertad de sus hermanos. Dios tiene un juicio sobre él. Dios tiene poder para quitar incluso la vida a aquel que se opone a su voluntad de libertad. La historia, ustedes la conocen, y si no la conocen, se la relato en un instante. Dios castigó duramente a Egipto por poner en esclavitud al pueblo de Dios. Cuando Dios liberó a su pueblo con mano fuerte, dice la Escritura, y con mano extendida dio su alimento y su cuidado, el rey se endureció su corazón luego que su hijo había muerto, su hijo verdadero. Y cuando perseguía al pueblo de Israel a través del mar rojo, el mar lo sepultó a él y a todo su poderío. Cuidado cuando tú quieras tomar el poder. Para someter a tus hermanos. Porque Dios mira el corazón. De aquel que quiere ser un tirano. De aquel que quiere tener el control de la vida de las personas. De su economía. De la libertad de la sociedad. Dios tomará la vida de aquel que haga eso. Con sus hermanos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. La Biblia dice que el pueblo fue liberado. Y pudieron adorar a su Dios en libertad. Pasaron muchos años. Muchas penurias mucho dolor. Moisés como líder tuvo que cambiar el paradigma de la mente de ese pueblo que había crecido en la esclavitud. Por generaciones el nombre de Dios había sido totalmente borrado de la mente de los judíos. Él tuvo que trabajar con gente que no entendía duro de servicio no podían creer que era Dios que los había liberado y que los iba a sostener a través del tiempo comenzaron a quejarse de la comida del agua de la protección del sol de todas las comodidades hasta deseaban vivir en esclavitud en Egipto con tal de tener las comodidades de este mundo pero Moisés mantuvo su mente en las promesas de Dios. La escritura dice que por la fe, Moisés, luego de liberar a Israel de la esclavitud, se mantuvo como viendo al invisible. La mente de Moisés que su madre le había puesto cuando era pequeño nunca pudo liberarse de ese pensamiento de libertad porque era parte de su naturaleza. Pero su deseo de libertad no solamente era el deseo de libertad de las cosas de este mundo, sino también que su mente y su corazón Pensaban en la libertad eterna que Dios va a dar a su pueblo cuando él venga en las nubes de los cielos. Jesús mencionó unas palabras difíciles para mí cuando dijo a los pobres siempre los tendréis para moveros a misericordia. Siento tristeza cuando muchas personas no tienen misericordia por los pobres. Pero misericordia por los pobres no es darle lo que tienen los ricos. Misericordia por los pobres es no hacerles esclavos de su pobreza. No hacerles esclavos de sus limitaciones. Es ayudarlos a liberar pensamientos y prejuicios limitados por una sociedad retrógrada y abrir en ellos la oportunidad de ver el mundo como una oportunidad y no con pesimismo muchos no saben aprovechar la libertad mientras hay libertad como muchos cristianos nunca fueron buenos cristianos hasta que se limitaron sus, sus libertades religiosas Parece que los seres humanos somos tan retrógrados que esperamos que alguien nos someta para poder recién comenzar a pensar cuán valiosa es nuestra libertad. Puestos los ojos en las promesas de Dios, Moisés se mantuvo incólume en la defensa de la libertad. Pero no una libertad solamente terrenal, sino también una libertad del pecado. Que es el que nos asedia todos los días. Que es el que nos mueve muchas veces a negar el poder de Dios. Me sucede a mí, le sucede a otros también. Que nos hace que nuestra fe pueda ser tan débil, que no podamos creer que en medio aún de los problemas Dios nos mantendrá bajo su mano protectora, bajo su mano poderosa. Me ha pasado a mí estos días y seguramente te pasará también a ti. Esclavos del pesimismo, muchas veces pensamos si nos pasa esto, nos pasa lo otro. ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿En qué circunstancia nos encontraremos? Y nos olvidamos de la manera como Dios nos ha liberado en el pasado. Moisés nunca olvidó la mano poderosa de Dios, obrando en su vida. Desde que fue niño, cuando fue liberado de la muerte, por la idea de su madre, de poner en un pesebre a ese niño. Moisés nunca olvidó que fue su madre quien fue elegida para criarlo. Moisés nunca olvidó que Dios lo preparó para grandes cosas en la vida. ¿Acaso tú te has olvidado que Dios tiene un propósito para ti? ¿Acaso te has olvidado que Dios tiene un plan para tu vida? Reconozco que muchas veces yo he olvidado. Reconozco que muchas veces mi vida ha transcurrido en el camino del pesimismo y la tristeza. Pero un día Dios tomó mi mano. Y me hizo ver lo que Él tiene para mí. Y quiero esta mañana restablecer esa esperanza en mi corazón y en mi mente, y proclamar libertad, no solamente del cautiverio de este mundo, sino también libertad del cautiverio, del pesimismo, del prejuicio retrógrado que muchas veces domina nuestras mentes. Yo quiero esta mañana llamar a tu corazón para que hoy levantes la mirada, y repitas conmigo este texto maravilloso Que está en el capítulo 12 del libro de Hebreos que dice así Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios tu garantía de libertad, mi garantía de libertad, está sujeta a la fe que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero esta mañana mover tu corazón y tu mente a ese espíritu optimista que a pesar de que ves las circunstancias difíciles en el campo social, en el campo económico, en el campo político... Hoy abras tu mente a la esperanza de que Dios es quien controla los tiempos. Dios es quien quita y pone reyes. Dios es el quien quita y pone presidentes. Dios es quien quita y pone gobernantes en tu país. Y hoy, aparte de lo que suceda, a pesar de lo que suceda, yo quiero esta mañana invitarte a a proclamar libertad en tu vida, en tu corazón, por la esperanza de protección y cuidado que Dios te promete a ti y me promete a mí también. Quiero que tu corazón se llene de gozo, que este encuentro con Dios sea un encuentro real y que tú le abras tus preocupaciones y le digas a Dios, Señor, estoy preocupado. Soy pesimista. Tengo preocupación por el futuro de mi familia, de mi país. Pon todo en las manos de Jesús, esas manos que fueron traspasadas por los clavos por amor. Pon tus cargas al pie de la cruz, allí donde nuestro Salvador derramó su sangre y su agua por amor a ti, por liberarte del mundo de maldad y de pecado por liberarte de la condenación de la muerte eterna que este mundo te ofrece hoy somos libres somos libres por cristo nuestro salvador y a él le vamos a poner nuestras preocupaciones vamos a orar amado padre que estás en los cielos en el nombre de Jesucristo nos dirigimos a tu trono de gracia, porque Él está sentado a tu diestra. Y a Él acudimos, o a través de Él te pedimos, que traigas con tu Espíritu Santo a cada corazón que escucha este mensaje, libertad. Libertad de la esclavitud de este mundo y libertad de la esclavitud del pecado que nos asedia con pesimismo, con prejuicios retrógrados y que nos tiene sometidos sin esperanza. Hoy, Señor, libéranos con tu poder y llénanos de tu Santo Espíritu. Que nuestra mente y nuestro corazón pueda poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te entregamos nuestras vidas, nuestros planes y también las decisiones que tomaremos en esta semana en nuestro país. Que sea quien sea que tome el gobierno de nuestro país, piense en la responsabilidad que tú pones sobre sus hombros para conducir la vida de las personas al conocimiento del Dios eterno. Nosotros desde aquí seguiremos haciendo nuestra obra, mas tú, Señor, danos inteligencia y sabiduría para hacer lo que debemos hacer en estos tiempos cuando más necesitamos restaurar la esperanza y fortificar nuestra fe en Jesucristo nuestro Salvador. En su nombre te pedimos todo esta mañana y te entregamos todo también. Amén. Amén. Siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios cada sábado. Y que tú puedas recibir la esperanza de gloria que queremos lograr con los mensajes que hacemos a través de las redes. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude. Que llene de paz tu corazón. Y que tu encuentro con Dios esta mañana haya sido un encuentro real. Un amigo de ustedes en el programa de hoy, Tu Encuentro con Dios, Boris Darmon, para servirles. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.